¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este, les saludamos con este video. Hoy tenemos un unboxing muy interesante. Es este producto que se llama Aria 1200. La venden como aspiradora en unos lugares. Ahorita vamos a explicar que realmente es una barredora. Y todo empezó por este multiclean, una unidad de cobre que pues todo el mundo ya conoce. Es la más común y que es muy versátil y es muy buena. Eso llevó... De esta evolucionará. Esta vamos a hacer el unboxing inmediatamente. Gracias. Sí, si te es más sencillo. Esta cobre, este, pues bueno, promete mucho. Tiene todas las características ganadoras. Y esa es una de las razones por las cuales este, se, se adquiere. Aquí empieza a decir que es una barredora ultra ligera. De hecho es una barredora, no es una aspiradora. Se las venden generalmente pues, en el lugar de las aspiradoras, porque la marca es Koblenz. Y este... Aquí ya tengan cuidado con estos, porque... Bueno, seguimos haciendo el unboxing. Es una caja muy grande, trae este, sellos por todos lados. Les comentaba que esta tiene 1.75 caballos de fuerza, esta tiene aproximadamente casi 2 caballos de fuerza, 1 infinito, Entonces, la anuncia como dos caballos de fuerza es más fuerte que esta. Esta sí aspira lo que son líquidos, esta no hace líquidos pero hace aparentemente todo lo demás Y pues empezamos a tener unas cajas Así que, miren, estos son los cepillos que vienen incluidos oh, oh, oh. El Turbo Pet Brush Este, este es todo un tema este, Si tienes mascotas, este es para ti este es el handle de la grabadera. Y. ¡Wow! Esa es la manguera que trae. La calidad es impresionante. Vean cómo es este. Es ir a su tamaño. Y, pues, nada que ver. Esta, esta que tengo aquí. Es similar, pero no, no, no, no es el efecto de y otra cosa que tenía mucha duda es saber si eran. No, no son compatibles aparentemente. No, no es compatible el sistema con las piezas de la otra. Con estas sí. Yo esperaba que fueran compatibles. ¡Wow! Interesante. Entonces, continuamos con este unboxing. Está tomando por siempre. ¡Wow! Ya, ya encontré las instrucciones. esto Yo me tendrá que recoger por aquí vean esto o sea, las características no está uno limpiando y eso te permite tener maniobrabilidad estamos este es un cepillo gigante es motorizado y es en forma de espiral y este ese es el que hace clic con eso lo enciendes y el dispositivo es un filtro, pero este filtro es transparente y ya es sólido. O sea, ya no necesitas estar comprando los, los diferentes este, filtros, las bolsas, esas famosas ¿no? Y, y pues bueno, eso es técnicamente hablando lo que ustedes van a encontrar. Vamos a repasar este para todo tipo de pisos dedicados de los aditamentos 3x1 y tengo mucha curiosidad de este en específico este oh vean es aproximadamente de unas este mide 12 pulgadas una 2, 3 unas cuatro pulgadas me dirá este es como una versión más pequeña del cepillo mecánico turbo. Este es para es específico para recoger pelos de mascota. Entonces es muy preciso. Eso está padre, bien incluido en, en el área de cobres. Como les decía, no utiliza bolsas de filtro. Este, tiene el Turbo Brush Technology que es para tener una máxima limpieza en todo tipo de pisos. Se convierte también en una aspiradora. ¡Wow! Esto esto está genial, vamos a verla más a detalle, pero este es un unboxing express, así que pues ya continuaremos con algo. Ahorita ya vimos algunas dudas que no son tan compatibles el sistema Cobles como dice, pero pues muchísimas gracias por acompañarnos en este unboxing y seguiremos haciendo más para ustedes. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, good night.